Soy el director de una empresa que se llama Libertarios. Nosotros les enseñamos a emprender a 1.600 niños en 7 países. En la red pues muchos de nuestros clientes son pues, papás que educan sin escuela. Y el mensaje que yo quiero dar a las personas del día de hoy es: la lucha es por la libertad educativa. La educación en casa es el último bastión de la libertad educativa. Y el Estado no tiene ni la estructura curricular, ni los resultados, ni los profesionales, ni nada para imponer a través del uso de la fuerza y la corrupción estatal políticas públicas dirigidas a la educación en casa. Dejar entrar al Estado en nuestro hogar es abrirle la puerta para que los unidos, los gobernadores o cualquier otro político imponga su manera de ver el mundo. La educación es demasiado importante para dejarla en manos de políticos y burócratas. Esta es la introducción de mi cabeza. La tesis que yo voy a tratar de sustentar, lo que voy a tratar de comenzar a todos ustedes es, el homeschooling es la única posibilidad que tiene un niño para ejercer el derecho a la educación. No hay otra posibilidad. Listo. ¿Por qué? Porque el Estado no ofrece ni los propósitos, ni las enseñanzas, ni los profesionales, ni los re resultados para ejercer este derecho. Para poder sustentar esta tesis, quiero que tengan en cuenta dos definiciones de educación. Porque es, es educación. La educación es que los chicos vayan allá y ganen 10 materias 15 materias de educación. Entonces, primero, será si un autor reconocido y se llama Lemos, y es el PIE educativo es la formación de hombres libres, conscientes, responsables de sí mismos, capaces de su propia determinación. Y la estructura que tienen las escuelas en este momento es la misma estructura cruciana ¿listo? Especializada para poder formar personas obedientes. Miren, rey Federico II y se inventó la escuela pública, pues digamos, con la ayuda de Napoleón para poder formar soldados obedientes, buenos esclavos. La escuela es un dispositivo tecnológico para la producción de sujetos regularizados, para la dominación y el control. Por eso inventan las materias, los horarios, los uniformes, los timbres. Nuestros niños no van a hacer el derecho la educación porque no nos están formando en libertad. Esa es la primera dimisión de educación y porque la esperan la segunda definición de educación es la escuela tiene por objeto hacer del individuo un instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes. Los estudios de felicidad mundial plantean que la felicidad son dos cosas, psicología positiva, ya espera mucho el tema y es. La primera es tener una red de apoyo afectiva por el Estado, es decir, que usted tenga una relación con sus amigos, compañeros, hermanos. Y la segunda. Que usted tenga una actividad de lujo, es decir, una actividad en la que usted está muy bueno, en la que todo el tiempo puede avanzar y en la que no está instante, es decir, su talento. Y claramente, de los 1.600 estándares curriculares que ofrece el Ministerio de Educación Nacional, el 80% son cognitivos. Es decir, no tienen nada que ver en cómo hacer amigos, cómo ser buen hermano cómo ser buen hijo, cómo tener novio. Hay una tabla de tecnología en esta empresa de la escuela, no existe. No existe Digamos, es, es el 50% que son los vínculos y mucho menos el tema del talento. ¿Listo? El 80% son cognitivos, el 10% son afectivos y el otro 10% son expresivos. Es decir, que la pirámide que ofrece el Estado en educación está invertida, se centra en lo cognitivo y mucho menos en el talento, y eso funciona muy bien en la escuela industrial, ¿sí? Enseñarle a todos, de todos, sin importar sus entidades, interés, actitudes Miguel Escudilla plantea que existen cuatro mundos del talento, psicológico, praxeológico, conceptual artístico y conceptual científico. La escuela solamente está diseñada para las personas que son, las pues, que podrían tener una tendencia conceptual científica, no las otras. Un ejemplo dramático de esto es nuestra biciclista Mariana Pajón, a los ocho años y se tiene que ir de este país a Estados Unidos para poder desarrollar su talento. ¿Por qué? Porque acá no existe un espacio que le permita desarrollar su talento. Entonces, primero primer elemento. Segundo el Estado. Segundo argumento. ¿no? El Estado no tiene los resultados ni la autoridad no la para decirnos cómo vamos educar en casa. Los colegios, el mejor colegio público de este país, no está en el puesto número 10, en el puesto número 50, en el puesto número 100, está en el puesto 140, que ¿sí? el, el, el, el colegio de la Ahí, pues, 140 los peores colegios los peores 100 colegios del país son públicos 97 de ellos sí. entonces nos van a decir cuáles son los resultados que vamos a acabar en los estudios en casa pues creo que estábamos a hacer el estado es el mejor para asesinar la innovación en la educación de manera indirecta o de manera directa que es lo que crees? de manera indirecta el Estado intervino en el negocio de la educación Diciéndole a los colegios que podían aumentar su costo de matrícula Si tenían buenos resultados en ITES ¿Qué hace usted si le dice a una persona que La única manera de poder tener mejores ingresos es que tengan mejores resultados en inglés? Pues enfoca en ITES Sí, es lo único que les importa a los colegios en este momento Por eso tenemos esta crisis de la educación y por eso estamos agarrando A los hijos de los colegios De manera indirecta y de manera directa, digamos, siempre un rector que dice, pues no le hago caso, no me importa la plata, sí voy a hacer lo que yo quiera y voy a quitar matemáticas del currículum. No puede hacer. Les voy a dar un ejemplo, yo soy un especial pedagógico, he capacitado más de 5.600 maestros en más de 260 colegios en el país. Y una vez fui a un coletio, uno de los mejores colegios para desarrollar el talento, exportado en la gente de Valera, Holanda, Bélgica, Italia, Alemania. Y la profesora de matemáticas le decía a la Secretaría de Educación, venga, permítame dejar de enseñar solo dos horas de matemáticas para que los niños se puedan enfocar en su talento. ¿Qué tiene que decir la Secretaría de Educación? No es posible, no es posible, no es posible. Bueno, entonces se llevaron la solicitud al Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué creen que dijo el Ministerio de Educación Nacional? Ok, eh, no es un problema de los profesores. Es un problema de los rectores, un problema que está en término de la educación de este país y ese es el problema, que no hay libertad educativa. El siguiente argumento es, eh, bueno, los resultados de la vida de las personas que viven la ruta que dicen los políticos y burócratas que debemos seguir. ¿sí? Entonces le dicen los políticos que llevar a jardín, la vieja a la primaria, en la de la universidad y con eso va a tener el estilo de vida que usted se merece ¿Saben ustedes que el 56% de los jóvenes que dieron esa ruta, que están saliendo de las universidades, que están desempleados? No tienen los resultados. Y los menos exitosos hacen parte del equipo estatal. ¿Saben ustedes que, según la Universidad Harvard, el problema no y si se dan cuenta solamente ha existido... existido dos momentos en la historia de la partidos de los, que los de los partidos han sido exitosos. El primero fue el siglo de historia de los de los partidos de los donde de los partidos de los y vas a donde son partes que quienes bien y el segundo momento fue el renacimiento donde si quería ser artista y vas a estar ya de verbo ocho los mejores talentos no están tan seguros es decir no tienen ni los resultados ni los profesionales ni la autoridad humana, para establecer es una política pública la mejor política pública es que no existe la política pública ya más adelante les diré las cinco conclusiones que tenemos ante ahora